Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Marino y hoy vengo a presentar datos reales de la éter, el orgón magnético y radiante, sistemas de confinamiento plasmático, las proporciones de phi, la constante universal, la mecánica cósmico-telúrica, la mecánica cósmica, la mecánica telúrica, la mecánica vorticial, el plasma, el protoplasma, el electroplasma, la bionización, la mecánica cuántica, el magnetismo, el electromagnetismo, el magnetismo nuclear débil, el magnetismo nuclear fuerte, la implosión, el giro del spin derecho e izquierdo y la atracción y la repulsión. El éter es un fluido electromagnético que viaja por el espacio a una velocidad de 600.000 km por segundo. Este fluido ...está compuesto por unas invisibles partículas que irradian energía subatómica radiante. Entre dos partículas y por el choque de sus campos radiantes... ...se producen colisiones que compactan la energía formando así como lo que se conoce como línea magnética. Como hablaste de los giroscopios, bueno, se me ocurrió compartirte un poco algo que hice hace unos años... ...pensando en el eje de un motor que estuviera en el aire... Y es poniéndole imanes con el norte mirando para afuera al eje un imán con el norte mirando para afuera. Luego la cámara que va a apoyar este eje también tiene que tener imanes con el norte mirando para afuera. Entonces de esta manera el eje de nuestro giroscopio queda en el aire en una suspensión magnética. Bueno, más o menos para que se entienda la cosa sería así. Los 12 voltios positivos se inducen en la bobina primaria y luego... Una vez que se magnetiza el núcleo, el núcleo atrae el martillo, quiere decir que acá se corta la energía. El martillo que tiene el back FM se llama, back FM, este es el pulso negativo que sale por cada pulso positivo. Entonces, el pulso de back FM que es negativo se induce al núcleo. El núcleo hace entrar este pulso, y al hacerlo entrar, el recorrido del pulso genera la perpendicularización de esas líneas magnéticas, convirtiéndolas en energía radiante, totalmente contrario a un transformador convencional. Es por eso que arriba del Runcorf se enrollan carretes finitos, son varios, o sea, no es un solo secundario, sino que son varios que están unidos en serie, y si lo viéramos de costado, a cada carretel, por ejemplo este es el núcleo de hierro, acá está el, el bobinado primario, pero después el, el secundario son varios eh, carretes finitos que están eh, bobinados espiraladamente. Porque cada vez que el, el pulso entra en el núcleo, la perpendicularización de la energía magnética hace que no solo salga para allá, sino que sale en sentido espiralado el pulso de energía radiante. Es por eso que de acá vamos a sacar radiante. Bueno, te muestro rapidito para que puedas tener una idea de qué se trata esto. La movida es eh, dos tubos de PVC. Dos tubos de PVC. Estos dos tubos de PVC van bobinados con un alambre tipo calibre de 2 milímetros, Acá van dos imanes, un imán de neodimio y un imán de neodimio. Estos imanes van a estar en un tubo de cobre. Y estos tubos de cobre van a estar llenos de orgonite. En este caso orgonite de hierro y en este caso orgonite de aluminio. Estos orgonites cuando se están secando se les mete electricidad de alta tensión para que cree caminitos la alta tensión crea caminitos y luego queda con esos caminitos bueno esto se mete adentro de un cuenco de acero y la parte de abajo lo mismo otro cuenco de acero tiene la parte de abajo estos cuencos están separados por un disco de aluminio que tiene abajo un dieléctrico, también un disco dieléctrico y arriba un disco dieléctrico. Quiere decir que los dos cuencos no se tocan. El extremo de la bobina está agarrado al cuenco y el extremo de la bobina está agarrado al cuenco. Entonces la bobina sube y se agarra al caño de cobre. Entonces es así con este dispositivo tan simple. Bueno, luego hay que despresurizarlo, o sea, se, se hace un vacío adentro. Y bueno, de los polos que nos quedan acá, se le da un chispazo con una batería, este es el negativo, le das un chispazo, se produce la chispa y luego retiras Y de esta chispa, luego el efecto contraelectromotriz, que es el efecto negativo, hace que del electret salga la energía negativa. Esta energía negativa va a energizar las bobinas y estas bobinas van a energizar el cuenco. El cuenco se va a convertir en un capacitor y las ondas que lleguen acá, que no pueden encontrarse porque están los dieléctricos, van a chocar y van a viajar hasta el baricentro volviendo a disruptir la partícula de aéter. Y es desde acá que se empieza a formar el fenómeno de las ondas gravitacionales que producen antigravedad y por otro lado, energía radiante y energía magnética. Esto es todo. Este polo se le mete al ovni. Nosotros tenemos el OVNI, que es una carcasa de madera revestida con aluminio. Acá tenemos el motor y le subimos acá y acá le ponemos el polo para que se vuelva radiante. De esta manera el Aether se abre y se arremolina abajo. Es así como el OVNI sale de la Matrix y se hace invisible. Hola familia, ¿cómo están? Les quería mostrar de manera rapidita cómo trabaja el reactor de plasma en un OVNI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 Bien, acá tenemos el planito un poco más fácil para que lo podamos identificar bien. Vamos a empezar por hacerle al chip LM358 un puente entre pata 5 y pata 3 y otro puente entre pata 6 y pata 1. Eso sí o sí. Luego entre pata 2 y pata 4 va a ir el capacitor de 100 nanofaradios. Entre pata 2 y pata 1 la resistencia de 2M4 o de 2M2 es lo mismo. Cualquiera de las dos sirve. Luego de pata 3 salen tres resistencias. Una es la de 100K que va a pata 4. Otra es la de 100K que va a pata 8. Y la otra es la de 150K que va a pata 1. Luego de pata 1 nos vamos a ir con un cable a la parte de arriba del jack. El jack es este mismo que estamos viendo acá, y se pone de la misma manera, ¿Mm? así. Pata 1 va a la parte de arriba del jack. Luego de pata 7, vamos a ir a los dos diodos Zener, que están puestos, uno mirando para acá, la rayita, la bandita negra, y el otro mirando para allá. Y de ahí vamos a agarrar un LED bicolor o dos LED, que es uno rojo y uno verde, supuestamente. Y bueno, y tienen que ir mirando en direcciones opuestas. Los dos van en paralelo y se ponen ahí. De ahí va al negativo del capacitor de 22 microfaradios. Y luego el positivo a la patita de abajo del jack. De pata 7 también sigue el puente de acá. El cable entra a la pata del medio del potenciómetro. Y de la pata del costado sale a la resistencia 820 ohm que va a ir a parar a la patita del costado del jack. El que es este, este lo, lo hemos conseguido todos, están todos lados. Bueno, esta bandita que vemos acá es la bandita dorada. ¿Mm? Nosotros tenemos que ver los colores contando de acá para allá. Por ejemplo, 2 Megon 2 es rojo, rojo, verde. Rojo, rojo, verde. 150K es marrón, verde, amarillo. Tiene que ser marrón, verde, amarillo. 100K... Es marrón, negro, amarillo. Marrón, negro, amarillo. Y por último, 820 ohm. Es gris, rojo, marrón. Gris, rojo, marrón. Si seguimos estas indicaciones, no tiene que fallar. En pata 4 va el negativo de los 27 voltios de las baterías. Y en pata 8 va el positivo de los 27 voltios de las baterías. Bueno, gente, un beso a todos. <risas> Así que bueno, acá tenemos lo mismo.